Me atracaron una noche. ¿Dónde fue eso? En las Cuarnas. ¿En? En las guardias. ¿Cómo pasó todo? Me encañonaron. Yo iba a llevar una las... Cambio. Yo iba para la casa de la... cambio la mamá del hijo mío. iban a hacer un trabajo, entonces yo tenía que ir a llevar algo allá. Y me, me atracaron ahí, llegando a la cura. Entonces, si ¿te atracaron a ti? ¿por qué tú estás el No sé, me dieron un tiro. No sé por qué me, me, me, me, me, me ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran ellos? ¿Qué te manifestaron? El teléfono y el otro. ¿Pudiste identificarlo? ¿Pudiste ver cómo eran? No, porque andaban con mascarilla y como fue con Abril. Bueno, entonces ¿por qué tú estás detenido hoy? No sé decir.